Me cambié la camisa. <risa> Pero que corriendo que corriendo o haciendo pesa. Este... No, yo tuve que correr, hacer trineo con una pesa. ¿Sabes lo que es trineo? Sí, claro. Eh, pues tuve que al trineo de 60 metros y tuve que hacer 380 metros. Es que me estoy preparando. Yo no ahí podría ya. hablar después de Mira, eso. No <risa> Saludos, estamos ya estamos en vivo. Buenas noches Saludos. a la gente que nos sintoniza. Estamos, estamos en, en vivo. Eh, Bienvenidos a este espacio de A la Clara con Caridad. Hoy es la el episodio número 49 y lo hemos titulado Oro y Corazón Boricua. Esto para sumarnos al sinnúmero de, de expresiones de, de festejo y celebración. Que ha habido durante toda la semana a raíz del logro alcanzado por Yasmin Camacho Quinn eh, ese oro, segundo oro para el medallero olímpico de Puerto Rico. Eh, Rafa, buenas noches. Buenas noches, eh, encantado de estar aquí y, y no solamente celebrando el, el oro de Yasmin de Camacho Quinn sino eh, para hablar con Vincent París, que, que desde los años 80. 83, para ser más exacto, eh, por lo menos ese es mi recuerdo, ¿verdad? El, ah, mira. <ríe> eh, vengo siguiendo la trayectoria de, de, de, la, de las atletas puertorriqueñas y en esa parís es una de las de las más conocidas y no solamente eso, sino porque alcanzó, como pueden ver, ¿verdad? Eh, varias varias medallas a nivel internacional. Es que me estoy poniendo la medalla en honor a Yasmin. <ríe> Saludos. Saludos, eh, Gabriela parece que se congeló o, o yo estoy congelado y ustedes me están viendo congelado. Eh, Gabriela. <risa> Mira, yo está, estábamos hablando ahorita y yo recordaba 1983, eh, yo no, yo recuerdo unos juegos en La Habana y después, un año después, quizás los juegos que, que, que me aclaraste que fueron en Helsinki. Eh, ah, en Helsinki, Finlandia. Y en, y en esa competencia, eh, me corrige, ¿verdad? Eh, la, la cuarta mujer que bajó de, de, de 24 segundos en los 200 metros, eh, fuiste tú. Ese, ese es mi recuerdo, yo no sé si estoy eh, inventando aquí parte de la historia del atletismo, eh, pero eso, eso fue así, ¿no? no, no pero eh, eh, eso fue, el, luego de, de, los, de los Juegos... Olímpico de Atletismo pasamos a los Panamericanos en Venezuela 84, y allí fue que yo corrí los 200 metros y este puse la la, la cuarta mejor marca bajando de, lo, de los 24 segundos de, lo, de los 24, 24 eso 25. fue en el 84 86. en el 83 porque fue que bajamos de, de Finlandia fue lo que los Panamericanos son en el, en el eh, los centroamericanos son en los, en los pares y los centra, y lo, los panamericanos son en los, los En el mismo 83, tan pronto terminamos los primeros Juegos Olímpicos de Atletismo, bajamos directamente desde Finlandia a Venezuela, que fueron los, los Juegos Panamericanos, y ahí fue que yo bajé, que entré a, a, a las a la finales de 200 metros. Y ahí estaba, o sea, la, la, la trayectoria fue Habana, Helsinki y, y Caracas. Y Caracas, sí. Eso, eso, esos años. Eh, quizá, Increíbles. Sí, eh, también me estaba, me estabas contando que, que conociste a Carl Luis, eh, Carl Luis que compitió, eh, estoy hablando de memoria, pero me parece que compitió en cuatro Olimpiadas, eh, precisamente de los años 80, creo que hasta el 92 en Barcelona, eh, sí. No sé si en el 96 compitió, pero fueron cuatro Olimpiadas de, de este formidable atleta, que eh, no solamente era, era corredor de, de 4x400, yo, ¿no? estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, sino también triple salto. Sí. Y triple salto fue el campeón mundial de triple salto. Un... Eh, de triple salto... Él ganó medalla de oro en el triple salto, ganó medalla, de, perdón, en salto largo. Salto largo, salto largo, salto largo salto sí. Salto largo, ganó medalla en los 100 metros, ganó medalla en los 200 metros y ganó medalla en el 4 por 100 metros. Y, y, y ustedes eh, me decían que había una delegación bastante pequeña en, en Helsinki. En el eh, Helsinki, Perú? sí. Eh, en ese año, en el 83, eh, eh, la Federación de Atletismo de Puerto Rico que estaba presidida por el doctor Manuel Ramírez, tiró una competencia, una eliminatoria de los 400 metros para hacer el 4x4 y allí pues eh, yo hice el equipo, yo rompí récord de Puerto Rico con 54-3 ante Angelita en Vilma, París y, y, y las gemelas. Entonces, el Puerto Rico conformó el equipo de 4x4 de Vilma a París, eh, las gemelas de eso y Nilsa París, una servidora. Y este, fuimos entonces a Finlandia a competir, eh, pues en algo Largo, Madeline, este, Vilma en el 4x4, Margar en 4x4, una servidora en 400 metros, y, este, y, eh, y en el 4x4. Y allí fue que conocimos a Carl Lewis, que no lo podíamos creer. <risa> eh, te, te, te, cuando dices las gemelas te refieres a las gemelas de Jesús, sino... Las gemelas de Jesús. Que también fueron eh, de esas atletas eh, espectaculares. Espectaculares de los años 80, que fue, hubo, hubo como un, como un auge de, de, de atletas, ¿no? de mujeres atletas en Puerto Rico, en esos años 80, principios de los 90. Eh, pues, recuerdo a... a Obviamente, a, Parí, a a la hermana de Zaparilla, y a Marta, la de, de, Jesús. de Jesús. Madeline de Madre. Jesús, sí, y allí fue que conocimos a Caluís, Juan Torena. Eh, ah, Juan Torena, claro. ¿Sabes a quién también vimos? A Mary Decker. Ah, aquella corredora este, norteamericana. Eh, sí, Mary Decker. Que corría 1.500. Ah, 1500. que corría 1.500, sí. Ah, no tengo la memoria tan mala, fíjate. Nosotros la vimos, mi, Mary Decker. <ríe> sí, Mary Decker era famosa porque comía espagueti antes de correr, decía. Eh, Gabriela, sí. ¿llegaste? Gabriela está congelada otra vez. ¿Otra vez? Llegué, sí. no sé si me están viendo. No sí, sé si te me... estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Y tú? Se había apagado la luz. Y yo estoy sí. aquí confrontando problemas. Estoy tratando de ver. Yo tengo una Estoy medalla. Estoy tratando de ver cómo me conecto mejor. En honor a, Car a Yasmin. Y esa, esa medalla, Nilsa París, esa medalla, cuéntame. Ah, te digo, son varias, obviamente, ¿verdad? Pero... Bueno, esta fue <risa> el último en, la, en el 2018, que fueron fue el Campeonato Mundial de Atletismo Master. Y yo corrí 100, 200 metros. 400 y fuiste, metros. Y fuiste a la campeona y, de 200. entonces en la categoría 60-64 y por fin me coroné campeona porque <risa> no es tan fácil ganar medalla en los Juegos juego, más en los Juegos Centroamericanos. Es bien fuerte, hay que entrenar, hay que entrenar de verdad, hay que entrenar duro. Y entonces este me coroné como campeona mundial de 100 y 200 metros en la categoría 60-64, ya me estoy preparando para irla a defenderlo el año que viene en Finlandia. Ah, en Finlandia otra vez, qué eh, ganaste... ¿Ah? En la categoría, había, había visto, había visto algo sobre los 200, pero no sabía que había ganado 100 y 200. Sí, 100 metros sería y... la con... primera vez con una... Sí... Corrí eh, con, tenía, eh, actual, en ese tiempo tenía eh, hace, con, dos años, un catorce 14 2 en 100 metros. un oh, dos 14 hacen al hacen de, de... Sí, de yo, yo, yo, yo, <risas> en la marca yo, en el, el, el ranking de la live en, Oye, Nilsa, hablamos mucho de, del discrimen eh, en atletas, mujeres, me refiero a atleta, eh, atletas, mujeres. ¿Tú mujeres. en esos años 80 percibiste, eh, años 80, percibiste eh, que, que puedes, puedes afirmar no, que había discrimen contra las mujeres atletas en Puerto Rico? No, no, había, había un desigual entre, entre atletas hombres y atletas mujeres. No, no, no, al contrario, para ese tiempo fue que nosotros, pues nosotros fuimos como que las pioneras en levantar el deporte del atletismo en, en Puerto Rico y de representar a Puerto Rico en vez de decir las hermanas uh, Díaz, decían las hermanas París, ganan y, y, y se levantó un, ángel, un auge bien grande de, de, del atletismo en Puerto Rico. Nosotros tuvimos un apoyo espectacular del doctor. Eh, Ricardo Sampaio, uh -huh. espectacular, él decía que éramos sus hijas y, y había, había un apoyo bien grande a nosotras hasta, hasta la parte en ocasiones económicas en todo momento. No había, no había este, ese tipo de, de situación. Sí, por lo menos ustedes no sintieron un discrimen por, por cuestión de género, eh, por lo menos no. en esa época. No, no, eh, no, no. Claro, no. Y, yo, y yo, por eso lo recuerdo como un momento bien importante del atletismo, sobre todo el atletismo femenino, eh, porque mi recuerdo de los años 80 fue sobre todo atletas, mujeres atletas. Eh, no estoy diciendo que no hubo otros atletas, obviamente, masculinos, pero mi recuerdo sí. siempre las hermanas y las hermanas de Jesús. Y sí, Diana Green. Rodríguez, Diana Rodríguez, este eh, Vicky López que también era la, la una de las mejores en, de la bala uh -huh. y, y este en, en eso es en atletismo y estaba Betty Segarra, Betty Segarra, estaba en, y eh, en y, béisbol y, y el Segarra. equipo de baloncesto también tenía tenía bastante auge sí sí pero eso quizás acá yo siendo abogado del diablo eso quizás se debía a, a la sí. figura de Germán Sampaio, ¿verdad? Eh, yo no, no sé, obviamente no puedo hablar por, por otras personas porque no tengo el conocimiento al, al respecto, pero habría que ver si, si esa, esa importancia que se le da al, al atletismo femenino continúa, ¿verdad? a través, de, a través del tiempo Yo siento eh, que, que, que fue bueno, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos acá entrenando, Gabino decía que, que me llamó don Germán y me preguntó las nenas cómo están prepárala <coughs> perdón, prepárala que vamos para los centroamericanos y siempre estaba muy pendiente de nosotros siempre siempre o sea quién estuvo bien pendiente de nosotros también este era el, el que era el que fue presidente después del doctor eh, riqueo sampaio que era el, el, era uno del, de, de la federación de béisbol ¿Sí? ah Osvaldo Gil. No. Y él fue el, el, el de la. Y sí. él fue el, el, el, el presidente de, de, de la del comité de cupul antes ah. después de doctor Riquejo Sampaio Sí, esa, esa, eso eso ya escapa a mi a mi recuerdo porque yo de béisbol el que recuerdo Osvaldo Gil y, y, y he escuchado historias eh, buenas y malas, ¿no? De, de Osvaldo Sí, pero eso no viene ahora al caso. Ahí eh, está Gabriela. Gabriela, tú oye, ¿Estás, ¿estás escuchando? Ay, Gabriela, parece que está frizada. Yo, yo estoy, estoy escuchando la completamente, la pero estoy en... ¿Estás escuchando? Todo el mundo ha tenido problemas hoy porque, mira, Nilsa está haciendo los 400 metros con obstáculos ahí en la oficina. Ahora tiene que cambiarse porque no hay luz. Y yo como que estoy, yo como que tampoco me estoy viendo. Déjame ver si, si puedo bregar aquí con la luz. Mira, Gabriela, ¿tú, tú escuchas? Yo los escucho, pero no me yo no, ¿tú, ustedes no me escuchan a mí. ¿O sí, sí, yo te escucho. Sí, yo te escucho perfectamente. La, la imagen es la que está un poquito cortada. Ah, pues, pues, pero ahora Nilsa fue a buscar un bueno, pues, una sí, me veo bien, porque bien porque no se ve bien. Vea, ya tenemos pues, como Bueno, no sé, una eso pasa cuando de, estamos transmitiendo Desde de claridad. Pero Nilsa está transmitiendo como una, sí, como una cosa experimental de, de, de dogma <risa> de cine europeo. ¿Ves? Que es en <risa> movimiento. La <risa> devolvimos. Es que lo que pasa es que mira, me, se va la luz allí donde yo estoy. <risa> Gabriela, okay. que, que, vas mira, a decir algo yo quería. Ahí? La conversación ha estado bien chévere. Sí que estaba escuchando, aunque no me ven, he estado escuchando y han estado rememorando ahí momentos deportivos. Pero a mí me me, me gustaría un poco enfocar la trayectoria deportiva de, de Nilsa con, con el logro obtenido por, por Jasmine. Y es que Nilsa, además de ser corredora, velocista y, y representar a Puerto Rico en ese deporte, también entrena. Ha sido entrenadora y actualmente trabaja con la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Entonces, ha habido quizás un poco de, de disputa en los medios por, eh, eh, quizás la... la el destaque o no de los de los atletas en, en Tokio 2020 y a mí me surge la pregunta de cómo es la preparación de los atletas en Puerto Rico Nilsa qué, qué tendrías que eh, que decirnos sobre la manera en que se preparan las facilidades que tenemos en Puerto Rico para preparar atletas olímpicos pues no, so, el, los atletas olímpicos eh, por lo general tienen un apoyo económico de parte de, de la federación de, de donde ellos son, pero a través del comité olímpico. Ellos son eh, escogidos según según ellos este se, se, según establece la según la presenta la federación. Entonces ellos eh, se le da, por ejemplo, vamos a suponer eh, a Yasmín Camacho, se le, se le brindó 20 mil dólares para que a ella estuviera preparada y pudiera viajar, pudiera foguearse y pudiera trabajar para representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. También a Ryan Sánchez se le dio un apoyo económico, entiendo que fueron de 15 mil dólares. Con eso él pudo trabajar, pudo viajar con su equipo para que pueda, pudiera representar a Puerto Rico allí. Y a, a Wesley se le dio 20 mil dólares y así sucesivamente a cada atleta. Este, los atletas son muy bien protegidos por el Comité Olímpico y por sus federaciones. Eh, aparte de ellos, pues las federaciones hacen fogueos se mantiene, mantienen este, unos fogueos durante el año y también eh, pues eh, si hay algún evento especial como centroamericanos panamericanos pues ya ese atleta tiene la oportunidad de representar a Puerto Rico siempre y cuando cumpla con la con los con los, eh, este las marcas exigidas por por el evento pero sí eh, eh, Puerto Rico está atendiendo al, al atleta eh, y más en este tiempo, ahora mismo el yasmin el fue protegida por el, por, por, el, por el Comité Olímpico y por la Federación de Atletismo de Puerto Rico, y, y mucho más económicamente y en todo lo que, en todo lo que exige viajes y este, eh, las comidas, el uniforme todo ese tiempo, porque sabíamos que tenía un, un, un potencial allí para los Juegos Olímpicos, ya con ese deseo, y, y el Comité Olímpico se mantenía eh, eh, porque eh, por, eh, por, eh, no el Comité Olímpico sino la Federación, se mantenía monitoreando eh, los viajes de ella, las las clasificatorias y el entrenamiento a través de su entrenador y de todo lo que le exigía. Uh -huh. Oye, pero sí, eh, sí. El, eh, Nilsa, que estábamos hablando sobre tu trayectoria porque precisamente eh, eres la invitada y voy que hablar del contexto de la persona con la que estamos hablando. Eh, pero en el caso de, de, de Yasmin camacho Quinn se hablaba también del de, de asunto de la representatividad, de que si es o no puertorriqueña, etcétera. O mucha gente que quizás no, no tiene mucho conocimiento de cómo operan los, los, los comités olímpicos, ¿verdad? De los, de los países, sobre todo de los países pequeños y países pobres, como es Puerto Rico. Eh, pues mucha gente dice, bueno, es que jean Camacho Queen se hizo sola y entrenó en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo cierto es que jean Camacho Queen representa a Puerto Rico desde hace cinco años, como, como poco, ¿verdad? aproximadamente hace, hace cinco años, eh, que se contactó, me parece que ella, con, con hizo entrenador con, con el Comité Olímpico de, de Puerto Rico. Eh, esa, esa selección que se hace de un atleta de alto rendimiento, eh, de, debo suponer que tiene, obviamente, que superar unas ciertas marcas a nivel olímpico, a nivel internacional y de competencia para ser catalogado como atleta de alto rendimiento. ¿verdad? Me imagino que ese fue el caso de jamín camacho Quinn. Sí, el en, en el caso de ella, pues eh, ella fue monitoreada y el por ejemplo las federaciones se mantienen monitoreando atletas de alto rendimiento que pueden tener la posibilidad de representar a Puerto Rico ya sea en centroamericanos, panamericanos, a nivel olímpico. Al descubrir eh, también pues el ya Puerto Rico la Federación había visto a ella y ella, eh, la madre, la madre de Yasmín es de Trujillo Alto. Uh -huh. Y este ya se había comunicado porque Yasmín, eh, eh, la madre le, le inculcó, aunque ella nació en Estados Unidos, le inculcó grandemente lo que, es, el, eh, lo que era lo que llamaba cuánto amaba Puerto Rico. Y ella le preguntó si ella quería eh, eh, representar a Puerto Rico y Yasmín. Desde que ella mencionó, ella, ella mencionó en una entrevista que ella siempre había deseado, por el amor que sentía, por siente por su mamá, había deseado representar a, a Puerto Rico. Y ella, ella mencionó que si ella hubiese sabido que, que por, por la regla de la IAF, por la regla de la IAF, ellos hubiesen representado Puerto Rico desde que estaba en la Jai. ¿Qué, y, ¿qué es Que es IAF. La la eh, International, aquí, Athletic International Athletic Federation. Eh, perdona que yo hice la pregunta no me la International Association of Athletic Federation. Aquí está. Y aquí está la carta que el el, el este, el doctor el, el doctor Larraz le, le había solicitado desde Larraraz desde el 2016 uh -huh. había solicitado que si Yamin podía este, formar parte del equipo de, de Puerto Rico para Juegos Centroamericanos, Panamericanos lo que sea y, el, y aquí está la carta para la IAF y entonces la IAF le devuelve la, la contestación y le dice, eh, pues eh, fue una carta en inglés. Aquí yo tengo la carta de Yasmin que dice, mi nombre es Yasmin Camacho, estoy en, en inglés. Dice, el propósito de esta carta es eh, para informar que yo tengo deseos eh, de representar a Puerto Rico eh, a nivel nacional. Eh, en este tiempo yo, yo estoy en el Team Nacional y estoy re, reconocida como en la Federación Nacional de Puerto Rico. Y entonces eh, mi deseo es representar a Puerto Rico. Ella lo escribió aquí, dice Yasmin Camacho. Queen. Entonces, el, el, ellos se le escribió al, al, a, a, a la IAF. Entonces, a Radar le escribió también. Y la, y la IAF le contesta esto. Acusamos recibo de la correspondencia relacionada con la revisión de la elegibilidad del atleta mencionado anteriormente para representar a Puerto Rico y de acuerdo con la información que se ha proporcionado en los registros en la IAF, Jasmine tiene doble ciudadanía, Estados Unidos, Puerto Rico, desde su nacimiento. Nunca ha representado a un miembro de la IAF en una competencia internacional según las reglas 1.1, USA, Track and Field de acuerdo. Por lo tanto, de acuerdo con la regla 5.29, eh, Jasmine queen es elegible para representar a Puerto Rico en competencias internacionales bajo la regla tal. Tenga en cuenta que una vez que la, que Jasmine queen haya representado a, a Puerto Rico en competencias según las reglas, su, su elegibilidad para representar a cualquier otro miembro de la iap incluido los Estados Unidos se determinará de conformidad con las reglas o sea que ya ella esto la ya, ya ya estaba avalada por todos los todo, todos los rangos que se supone para representar a Puerto Rico. Esto, ya, entonces, y no solamente eso no solamente eso sino que, que, que, que quede claro que eh, en algunas ocasiones ella manifestó que aún cuando tiene la plena conciencia de que puede generar más dinero representando a Estados Unidos, ella prefirió representar a sí. Puerto Rico. Fue una decisión también propia, voluntaria. Exacto. De hecho, a ella la entrevistaron y entonces eh, ella, ella llegó allí, Sara Rosario, eh, de hecho salió en el periódico, Sara Rosario, el comité, el comité, el comité olímpico allí mismo en La Villa, y entonces le informaron: Este saludo, cómo está? Ella está con su medalla, está bien contenta. Y entonces ella, le, Sara, le dijo: Nosotros tenemos un regalo para ti que tú te ganaste. Y entonces, cuando le un regalo para mí, sí, eh, El comité olímpico tiene para ti un cheque de 50 mil dólares. Y ella dijo: ¿Pero qué? Para mí, pero que yo no esperaba eso. Para mí, yo corrí por la medalla nada más. Yo no sentí, yo no sabía eso, yo no lo sabía. Y ella empezó a llorar y ella decía que su corazón siempre ha estado con Puerto Rico, que su deseo era ganar una medalla para Puerto Rico. Entonces, ella dice que llegó un momento de bendición para su vida porque ella tenía, ella quería comprarse una casa. Y ahora con ese dinero se va a comprar una casa. Pero ella no esperaba eso. Pero también le informó. Oigan, yo tengo una pregunta. Una vez un atleta eh, Gabriela, no sé si me estoy escuchando bien. Ahora sí. Ahora no. Una vez, una vez uno decide correr o competir por un país, eh, definitivamente se tiene que quedar corriendo por ese país. Sí, como te en acabo el caso de enseñar. De Jasmine, es una pregunta que hago. Así, pues que me sí, suele. ya yo la había. La había explicado anteriormente, tiene que haber una carta dirigida a la, a, la, a la internacional, a la IAF, que es la Federación Internacional de Atletismo. Y este ellos generan, es como si fuera un, ¿cómo le dicen eso? Un juramento, algo así, eh, un affidavit Y entonces lo tiene que hacer con, entonces tan pronto recibe lo que la carta que yo te digo que la IAD dice acusamos recibo de correspondencia relacionada y con reglas, con las reglas, mencionando las reglas, pues ella está autorizada, pero dice que tenga en cuenta que una vez que la señora Quinn haya representado a Puerto Rico en una competencia internacional eh, su elegibilidad para representar a cualquier otro miembro de la IAF, incluido los Estados Unidos, se determinará de conformidad con la regla 5.4. O sea que tiene que pedir permiso otra vez. Uh -huh. Que Ese fue el caso de Gigi Fernández que, yeah. que compitió primero okay. por Puerto Aclarado. Rico y después recibió el permiso que se lo dio el mismo Puerto Rico para competir por, por Estados Unidos. Hay otros sí, deportes sí. que tienen diferentes reglas como por ejemplo el baloncesto. Uno puede representar digamos, a, a, a los Estados Unidos en baloncesto, que es el caso por ejemplo de Carmelo Anthony. Eh, y, y según la regla, Carmelo Anthony podría representar a Puerto Rico porque Puerto Rico tiene un escalafón menor que el de, el de Estados Unidos. Así que un atleta no necesariamente puede dejar de competir por otro país, depende, hay unas circunstancias que, que, que, lo, que lo limitan pero que no lo impiden absolutamente, ¿verdad? Es una, una decisión bien... Bien interesante, sobre eso de representatividad en el atletismo, hay mucha discusión y, y no es nada raro que atletas que hayan nacido en un no, país representen a otro. Pero ya hay una regla a nivel internacional y olímpica, que un atleta que tiene, que nació en este país y tiene familia en este país, es, según si hace todos los do, llenan mm -hmm. todos los documentos y entregan todos los documentos como le dicen como si el la y, el, y reciben la aceptación de la IAF y todo, eso se presenta lo presenta el comité olímpico y puede competir, pero nosotros tenemos, yo, yo les tengo dos casos ustedes no, no recuerdan a Carol Rodríguez no. Carol Rodríguez fue una de las mejores velocistas que ha tenido Puerto Rico Carol Rodríguez ah, Carol. Carol Rodríguez nació en Estados Unidos y es de padres puertorriqueños su padre, entiendo yo que es de, eh, de acá, Sabana Grande. Y ella, eh, ella decidió oh, representar a Puerto Rico, aunque nació en Estados Unidos, fue, ella nació en California, se crió en California y todavía vivía allí. Pero eh, yo tuve el, el placer de eh, ser la seleccionada junto con mi hija Valerie, que, pues que mi hija Valerie era fully bilingual, ella estudió aquí en el Colegio de Mayagüez, en el departamento de inglés, ahora es abogada. Y ella y yo fuimos las encargadas por parte de la federación para encargarnos de Carol. Y Carol se crió en Estados Unidos, pero eh, eh, sus papás, los dos eran de Puerto Rico, y decidió representar a Puerto Rico. Con Carol Rodríguez ganamos medalla eh, en los centroamericanos del 2010. Ella, ella, ella llegó segunda en, el, en los 200 metros y también ganamos oro en el 4%. Uh -huh. Y ella llegó creo que tercera en el 100 metros y, y después eh, siguió representando a Puerto Rico eh, en, en otros juegos hasta que se retiró. Ella Franklin, fue... Franklin Gómez me parece que nació en la Romana, República Dominicana, de padres dominicanos. Y es nuestro luchador olímpico, representa a Puerto Rico. Yo creo que está en su segunda o tercera Olimpiada. No sé si está en el repechaje. No sé. Perdió la primera pelea, pero creo que está en repechaje todavía. Con posibilidades. Bien. Entonces también yo tengo aquí el... Eh, si ustedes conocen el, el atleta... ¿Ustedes vieron el atleta de 100 metros de, que ganó los Juegos Olímpicos? El Todo italiano. Bien. ¿Ah? ah, el italiano, sí, sí. El italiano que, que se, no, llama, se llama Lamont Lamont Marcel Jacobs. Sí. Él nació en El Paso, Texas, de madre italiana y padre estadounidense. Su madre, Viviana, este, dice que él, él, ella conoció al el padre de Marcel en, en Vicenza, que eso es allá en, en Italia. Y que era un soldado del ejército de Estados Unidos y, y ella tenía 16 años, el 18 Y entonces se casaron y se mudaron a Texas Entonces nació Marcel Y a los tres años eh, se mudaron para, para Italia Y entonces él decidió eh, correr por Italia es el mismo caso de De, de sí. ya, ya me, El mismo caso es el mismo caso. Y ganó la... Cuando cuando él ganó, a mí, yo me sorprendí yo dije, pero, pero, pero es que él no tiene tipo de italiano. Yo Mi estaba... Con él. Sí. <risa> Dime. Pero... Yo lo no oigo. Es que yo estoy pues, en desfase, losito. Estoy por acá escuchándolos en desfase. Perdona, pues, no, digo. pues dice, eh, ay, entonces yo, yo decía, pero es que él no tiene como que, no tiene como que pinta de italiano. Gabriela, no te escuchas <ríe> entonces. Yo, yo dije, esto no puede ser. Entonces, yo, aquí en el colegio, yo estoy aquí en el colegio todavía. Tenemos aquí en Ingeniería Mecánica dos profesores italianos y uno de ellos se llama Humberto Cili doctor Humberto Siri. Y yo le dije, profesor, una pregunta, este, porque él es italiano. Este, él, él habla inglés y español. Y este, esta atleta de ustedes de 100 metros de Italia... Él, ¿cómo que no parece italiano? Me dice, es que su mamá es italiana y su papá es de Estados Unidos. Pero nosotros estamos muy orgullosos de que él haya competido por nosotros. El mismo caso de Jasmine. Uh -huh. Gabriela. Sí, co como decíamos, no es un caso raro que, que personas que hayan nacido en un país representan a otro. Generalmente el país de los padres o en el caso de inmigrantes, de gente que ha emigrado, el equipo de Alemania tiene montones de jugadores turcos. El, el equipo de Francia, estoy hablando de fútbol. El equipo de Francia tiene un montón de argelinos. Y así sucesivamente. El equipo de Puerto Rico tiene un montón de gente que ha nacido en Estados Unidos. Eh, pero representan a Puerto Rico. Eh, no, es, no es raro en, en, el, en el deporte. Eh, ¿qué, ¿Qué ha representado el, el hecho de que dos mujeres son las que han ganado las medallas de oro en el olimpismo puertorriqueño? ¿Qué, qué opinión te merece Nilsa París, ese, ese detalle tan particular. Este significa mucho para nosotros, eh, el, el, para los boricuas. Es, eso es un logro, es un triunfo que ha sido de motivo grande de celebración. Eh, lo de Mónica Puy, realmente, o sabe, Nosotros no esperábamos lo de Mónica Puy, fue como, uh -huh. como un espaldarazo bien grande. Saludos a. Vilma Ramos, Ramos Acosta, ella habla de su papá, Elios Castro, siempre lo, me aprecia mucho. Eh, un saludo, Vilma, qué bueno que estás con nosotros aquí, escuchándonos. Este, Eso es un gran logro de que, de que el, el, el, se realza el, el, la, el, el deporte femenino. Lo que también a mí me llena de mucho orgullo es que no solo, solamente es el atletismo, también se, se están levantando los otros deportes, Adriana Díaz, su hermana Melanería, uh -huh. en tenis de mesa, ¿sabes? Lo que, lo que nunca se había visto en Puerto Rico y ya tú verás que van a seguir los otros deportes. Esto es una motivación bien grande para la, para la juventud femenina, pero también para, el, para los varones, porque esto, esto cala en el corazón de todo el mundo. Para mí es un orgullo grande que la mujer puertorriqueña eh, haya sobresalido eh, en, este, en este país de gran envergadura de lo que es los Juegos dos Juegos Olímpicos corridos, medalla de oro, sí. y son, fueron dos mujeres. Pero tampoco menosprecia el hombre, porque el varón, este, lo que son no, claro. son eh, esas medallas también de, de bronce, de plata para el mí plata señor, de lucha. Sí. sí y el de lucha sí Espinal a Espinal y el equipo de baloncesto femenino que también clasificó a la ah, universidad y el... por primera vez eh... Eso, que mira eh, eh, todo el mundo quisiera como que ganar una medalla de que gane medalla, saben que la, la medalla la ganaron tan pronto recibieron el pase para los Juegos Olímpicos claro a mí es la mejor medalla más que una medalla eh, que significa tanto, también es un logro significativo, es grande. De hecho, el equipo de baloncesto masculino no clasifica desde el del 2004. Eh, el equipo femenino sí sí clasificó para las olimpiadas, que, que, que uno no clasifica a las olimpiadas porque le invitan, es porque ha ganado varios torneos, porque ¿no? se ha ganado sí. el puesto, ¿verdad? No es, la, la, la, el equipo de femenino de baloncesto se ganó el puesto ¿no? porque las invitaron. Eh, pues, Por cortesía. Eh, Nilsa, yo no sé si Gabriela nos está escuchando porque la veo moviéndose con... Hay como retroalimentación, se escucha doble. Eh, Gabriela. Gabriela, ¿tú nos escuchas? Aquí tengo la medalla mía, pero es en honor a Yasmin. Yo creo que no nos estamos escuchando con. Sí, levanto un dedo, a ver, vamos a verlo, lo baja. Eh, pero parece que escucha, pero no. Nosotros no la escuchamos. Dos dedos tiene, como. Entonces ya. ¿Te escuchan, Gabriela? Pues. ¿Te escuchan ahora. ahora? Ahora sí, sí ahora sí. Y ahora no. No sé si tú la escuchas, Nilsa, yo no, yo no la veo Mira, rapidito, antes de que, de que no me escuche. Vamos a hablar de, de la marca nacional y, y del récord olímpico que rompió Jasmine. Porque yo tengo entendido que Nilsa también en el 83 rompió la marca nacional de los 400 metros eh, con 54.3. 54 ¿Qué se siente romper un, una marca olímpica? Pues bueno, pero, en este caso tú fuiste nacional, pero igual, como eso de, de romper... Tú sabes, el, el atleta tiene, el, el tiempo del atleta es un tiempo significativo de, de mucho sacrificio de mucho empeño, de, de, de muchas noches a veces pensando que tengo que representar a Puerto Rico, tengo que prepararme bien. Este, a veces en las comidas, en los fogueos, a veces uno no comía, cuando llegaba el momento, el tiempo de competir, eh, eh, el, el pensar que las personas están esperando eh, que uno represente a Puerto Rico dignamente, pero sí le puedo decir que cuando uno logra eso, cuando ah entonces el, el tiempo que uno está eh, entrenando y cuando ya sabe que uno está bien trabajado, uno va a llegar y cuando dicen a su marcalista fuera, bueno, aquí ya yo estoy, ya yo estoy preparado, yo estoy bien, pero que uno rompa récord es lo mejor que le pueda pasar a un atleta, es, un momento, es uno de los momentos mejores de la vida de un atleta. Es una meta cumplida de tanto sacrificio, de, de, de, de, de, de, de, puro, de puro dolor. Porque de verdad también eh, eh, hay que pensar que, que hasta las lesiones, tuviste cuando se cayeron varios atletas, se cayeron en las vallas, se lesionaron, se alaron este, eh, músculos. Pero cuando uno llega, que uno llega entre las primeras posiciones y que uno rompe un récord, es que realmente trabajó. Y yo te puedo decir a ti que en las primeras dos eliminatorias que hizo Yasmín, en la segunda fue que rompió el récord. Pero en la primera, Yasmín demostró que ella estaba superada a las que primero ella corrió, que corrió con el primer hit. En lo, ella se preparó físicamente de una manera impresionante. Yo me quedé súper impresionada. Y en la segunda eliminatoria, cuando rompió el récord, ya yo sabía, yo sabía, yo decía, ella va a ganar la de oro. Lo único, que, lo único que puede entorpecer es que ella gane esta medalla de oro. Es o que ella se caiga, que ella tropiece, porque ella no tenía competencia en los Juegos Olímpicos. Ella estaba preparada y, y si rompió el récord en la primera, se acercó a la se acercó, pero el, el, la presión de, de, de, de, de, de, de, de, de su país, lo emocional, eso también influyó un poquito para el, en la final en, en si podía volver a romper el récord. Pero en un Esa momento, mujer. Esa preparación, que es, obviamente es una preparación física del atleta, pero la preparación, digamos, emocional, eh, como, como decía eh, París, que, que uno está pensando, me imagino, el atleta está pensando, voy a representar a Puerto Rico, todo el mundo está pendiente de mi, de mi ejecutoria, eh, la federación, el público. La, la, el, todo el mundo está pendiente. ¿Esa, esa preparación mental es parte del, del proceso de, de un atleta o cada atleta brega con eso como pueda? Bueno, este, en, en mi caso nosotros no tuvimos no, no tuvimos como que el, lo que tienen los atletas ahora, que tienen ya un psicólogo, en este caso uh -huh. la Federación de Atletismo tiene a la doctora Jacqueline, no me acuerdo el, el apellido, que ella es la psicóloga de los, de los atletas y los trabaja desde ya. Desde, desde, desde mucho antes los está trabajando psicológicamente pero nosotros pues eh, por ejemplo nosotros pues como somos también cristianas, eso nos ayudó un montón porque pues nosotros teníamos fe en lo que nosotros podíamos lograr eh, eh, teníamos fe en que, eh, el, el, lo que el talento que Dios nos, nos, nos ha dotado podíamos alcanzar muchas cosas y, y ya mentalmente ya eso nos había ayudado los, los atletas de hoy día también hay muchos atletas cristianos pero ellos tienen la federación tiene este, psicólogos que los están trabajando todo el tiempo acá en el colegio el departamento atlético tiene eh, eh, un personal que ayuda mucho al atleta eh, en la psicología para la competencia previo a la competencia Sí. Una de las cosas que llamó la atención de, de Camacho Queen era precisamente el, el rostro eh, que mostraba durante la carrera, completamente mirando hacia el frente, eh, con, como si estuviese concentrada en la meta, no en las que tiene al lado, no en las competidoras, sino compitiendo con ella misma en, en llegar a la meta. Eh, bueno, una de las impresiones. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo que me dio la impresión que ella me dio a mí. Con, con su rostro es que ya ella la habían trabajado psicológicamente pero eh, entiendo también lo que yo entiendo fue que ella ya se había fogueado con esas con esas atletas ya, no, no es ya, el ya, ya ella sabía dónde de, eh, dónde ella estaba parada pues, y ella ella después de su primera eliminatoria cuando rompió el récord ya ella sabía que ya tenía la carrera dominada, pero aunque ustedes no lo crean, eh, nosotros estamos viendo eso. Pero ella tiene un comité, una batería bien grande de personas allí, eh, de psicólogo, de masajista, de entrenador. Todos tienen un montón de cosas allí, pero ella ya eh, estaba mentalmente estaba bien preparada, estaba bien preparada. Y eh, para mí fue. Lo, la ayuda ayuda mucho también los fogueos que, que uno tiene previo a esta competencia. Aquí periódico Claridad dice, y entiendo que, que Gabriela, ¿qué significa esa medalla de oro para los deportistas puertorriqueños? No, eh, yo siento que eh, el, ese triunfo ha sido un motivo grande de celebración, porque nosotros nos enorgullecemos de nuestro país de ver nuestra bandera ser ondeada, ver nuestro color, nuestro color brillar, de escuchar nuestra borinqueña. Personalmente, yo he escuchado la borinqueña, yo la he defendido, yo, la, yo escuché la borinqueña con esta medalla, escuché la borinqueña en, en eventos centroamericanos, centroamericanos centroamericano, en eventos de los relevos con mi, mi hermana, Marilán Mateo. Y es algo espectacular, este, aquí yo escribí, nos distinguimos por ese amor los puertorriqueños, en particular por nuestra nación, y por demostrar que nosotros tenemos ese calibre también de llegar a, a, llegar a, a niveles como lo que es ser un, un campeón, una campeona olímpica. Este, y fue una demostración de verdad al superar los obstáculos materiales de cada una de, de sus carreras, sino de la sociedad también, de las críticas y las cosas. Entonces la Federación, yo le pregunté a la Federación de Atletismo qué significaba esa medalla para ellos, entonces ellos me dijeron, escribieron, para la Federación Atletismo de Atletismo Puerto Rico la medalla dorada era el sueño de todos. Juegos Olímpicos tras. Juegos Olímpicos, era lo que anhelábamos, porque sí, sí. yo te puedo decir lo que lucha la federación, lo que ha luchado por la federación. Entonces dice, con la extraordinaria participación en los logros de Javier Curso, con sus medallas obtenidas en los campeonatos mundiales, y en los Juegos Olímpicos 2012, se fue tocando la puerta y cada vez, cada vez más nos convencíamos que era una posibilidad real. Y ahora en Tokio se dio. Esta es la oportunidad para el pueblo de Puerto Rico de que disfrute ese logro. Pero también es un mensaje a nuestros atletas que no detengan sus sueños de lograr estar en ese sitial privilegiado del podio olímpico. Se puede, se puede gente, se puede llegar. Pero conscientes de que eso no llega por accidente sino que es producto de mucho trabajo, de esfuerzo y sacrificio. Claribel Millán, gracias Nisa Marí por tu trayectoria. Gracias, Claribel, te envío un beso. El, el equipo de... de ahorita hablaba, ahorita comentábamos si había prejuicio contra las mujeres atletas. Eh, y y, y, y decías eh, que, que tú no lo habías sentido, sobre todo porque Germán Ríquez siempre estaba pendiente ¿no? de, la, de las mujeres atletas pero ciertamente yo acá ¿no? jugando de abogado del diablo eh, el equipo de baloncesto femenino por ejemplo no tiene los auspicios ni, ni la ni la digamos la, el rigor que tiene la, la prensa y el público eh, comparado con el equipo de baloncesto nacional claro uno puede decir bueno pero el equipo de baloncesto masculino pues ha tenido más más triunfos eh, no necesariamente, porque el equipo, el equipo femenino también ha ganado centroamericano y ha lucido muy bien en los panamericanos también eh, así que quizás de cierto modo si sí haya un prejuicio sobre todo con respecto a, a auspicios digamos, yo recuerdo un equipo de baloncesto de, de femenino eh, que después de triunfar en los panamericanos tuvo que practicar en una cancha de cemento eh, yo no... No podía asegurar el año, ¿no? Pero, pero tuvieron que practicar en una cancha de cemento, que es impensable para un equipo nacional masculino de, de, de baloncesto. Así que el, el triunfo de de, de Janmin Camacho Queen, como fue el triunfo de, de en, el, en las Olimpiadas pasadas, ¿no? de, de, en el tenis, el, el, es como un, un ejemplo clarísimo, ¿verdad? de las posibilidades que tienen las atletas de, de llegar al, al punto máximo, ¿verdad? Eh, y el deporte, como parte de las posibilidades que tiene una, una mujer, una niña, cuando está pensando en modelos, ¿no? Pues ahí tiene eso, esos modelos femeninos de, de triunfo, ¿verdad? De éxito. Eh, como fue en el caso de los 80, que ahorita hablábamos al principio, esa camada de, de grandes atletas, mujeres de, lo, de los años 80, incluyendo, de por supuesto, eh, que, que debieron haber resultado en, en un grupo bien amplio de, de, de atletas. Eh, yo no sé si, obviamente tú tienes mucho más conocimiento que yo de eso, En, en ¿esa camada de grandes atletas de los años 80 tuvo como resultado eh, otro grupo de atletas femeninas? Sí, claro, este salieron muchas atletas como Julián Morales, este... Eh, salió por allá el, el, el, el equipo de 4% eh, femenino de hecho yo creo que aquí está Luis López eh, está. dice viva nuestra soberanía deportiva si sí, salieron atletas Beatriz Cruz eh, también atletas espectaculares eh, la chiquitita que salió en en, en satlón que también Dailin Santana, tremendas atletas, pero yo quiero decir que realmente cuando nosotros comenzamos el atletismo, que llegamos hasta los primeros Juegos Olímpicos de atletismo, nosotros no tuvimos el mismo apoyo económico que tuvieron ellas, ¿entiendes? Uh -huh. y nosotros nos desarrollamos, eh, nosotros luchamos, trabajamos bien fuerte. Sí, te puedo decir que tuvimos un apoyo bien grande del Colegio de Mayagüez porque estudiábamos aquí el colegio de Bahía, pues nos dio todo, nos ayudó, pero por parte de, de que tuviéramos ese incentivo económico como lo tienen ahora, eh, ellos no lo teníamos y, y logramos eh, eh, llegar a centroamericanos, eh, centroamericanos eh, eh, eh, juveniles, centroamericanos de atletismo, centroamericanos universitarios, eh, Primero juegos mundiales de atletismo, universidades mundiales. Universidad, me acuerdo. Nosotros fuimos a la universidad en Bulgaria, rompimos récord. No. Marina no. Mati, Vilma París, Mirza París y Nelva Bultrón, que no se me olvide, que Nelva Bultrón era de la UP. Nelva Bultrón fue la primera que comenzó antes de nosotros. Y Marina Macho, que fue la, la, la que rompió el récord de Puerto Rico con 52 flat en 400 metros. Lima París, que fue una de las grandes atletas de 100 con vaya. También está mi hermana Dalma París, que fue una de las grandes atletas también de 400 metros con valla, Evelyn Macho también, que compitió. Este, la de Salto Alto, no me recuerdo no me el nombre, pero eh, nosotros... Realmente nos desarrollamos con un trabajo espectacular. Nosotros nos sacrificamos, pero no, no teníamos incentivo económico. Real, teníamos Gabriela. el apoyo grande de Riquejo Sampaio, eso sí. Gabriela, oye, yo no oigo a Gabriela. Gabriela, escucha. Nos escuchan, me escuchan. Sí. Ahora no. Mira, yo Rafa, no... yo los escucho perfectamente, los, los he escuchado ahora toda te escuchamos. la transmisión. Te escuchamos ahora perfectamente. Cielo. Ajá. Quedan te oigo, te oigo. Mira, quedan cuatro minutos pa, para cerrar esto. Cuatro. Te, te oye, síguelo, síguelo. Ay, yo, yo estoy bien contento. <risa> ¿Me oigo ahora? <risa> sí, perfectamente. Síguelo. Mira. Te oyes, Gabriela. Yo estoy bien contento, pero me hubiese encantado poder realmente escucharme, ¿no? Es, Pero me escuchen de fase yo acá. Ah, oh, ok. Bueno, pero nada. Mirza, gracias por estar con nosotros esta hora, este que ya está para llegando a su mí, fin. Tú, ¿no? Te agradecemos tú, ¿no? inmensamente que te haya sacado. Hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros. Ok. Siempre a la orden y yo le motivo a toda la juventud a todo el mundo. bueno no tan Y solo miren, la seguidores y seguidoras que han estado escribiendo mensajes aquí en, el, en los <risa> comentarios después de... Gracias. Mira, no tan solo a la juventud, también a los máster que se, se muevan, que nosotros representamos a Puerto Rico y también allí suena la borinqueña, ¿oyeron? Ajá, Así que, muévanse. Y yo estuve en Australia, hemos estado dos, dos veces en Australia y allí yo vi dos hits de 100 metros, de no, de 90 en adelante, y habían los dos eran de 100 años o más. Los atletas y corrían claro. bien duro, bien duro, y todo el mundo, el mundo completo estaba allí aplaudiéndolos y llorando que no lo podíamos creer. Sí, Así que claro. hay de todas las edades, de todas las edades y todo, y se puede de verdad no ah, el, su talento, lo, los masters también son parte de la, de la representación y, de, y del el, el énfasis que se hace en el caso nuestro de la de la soberanía deportiva que es uno de las de los pocos espacios en los que Puerto Rico se manifiesta internacionalmente como un ente eh, soberano y por eso es lo, una de las razones por las cuales el deporte es importante, ¿no? la presencia sí. y, la, y la representación de, de Puerto Rico, ¿verdad? Como una de, la, de las naciones que Pero existen en el mundo. Cabe señalar que en su mayoría los atletas que van a competir en los Juegos Master, campeonatos mundiales Master, son ex atletas olímpicos. Uh -huh. Así que la competencia allí es bien fuerte, bien, bien fuerte. Sí, porque están, están compitiendo atletas élite. Bueno, y tú te de, estás preparando. Yo me estoy preparando. ¿Cuándo son los, los próximos, la próxima competencia internacional? Finlandia 2022, en julio. Y estoy ready, yo estoy ready. Yo voy a ganar. Y yo voy a sonar el sabor en Kenia también. Y me voy a traer otra medallita como esta. ¿Va, va a correr en 100 y 200? 100, 2 y 4. Y los dos relevos. Ay, los dos relevos. Wow. Estás está hecha, está hecha una dura. Yo no corro ni de aquí a, a la nevera. Pero no me preguntes la edad. Bueno, no, gente, ya. Es que mate. No, no, eso no, no se, se dice, dice, eso no se dice. Tengo con, que, 40, con orgullo, con orgullo. Tengo 46 al revés. <risa> Mira, pues muchas gracias por, por la, la conversación. Este, bueno, pues entonces es muy bien, no tiene... bien. Bueno, hablar de la historia del atletismo. Es, es gracias, sí. muy agradecido. Es un honor para mí hablar con ustedes, dialogar con ustedes y con el pueblo de Puerto Rico, Gabriela. Nos vemos entonces. No sé si me oye, Gabriela. Hasta la próxima, la verdad, Clara. Estamos... Gente. Nos vemos. Sí. Gracias. Ok, a la volvienda. Sí, sí.